En el primer ciclo entrevistamos a personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea física, motora, sensorial, intelectual o psíquicas. Hoy vamos a conversar con Benedict Depo, presidenta de la Fundación Distonía y también una activista ambiental, muy importante destacarlo. ¿Cómo te presentarías tú, Benedict Depo? Muy bienvenida. La verdad es que es muy difícil. Uh, soy, soy, soy belga uh, que llegué, llegué a Chile en un periodo bastante oscuro en Chile y, y después uh, me casé <coughs> en Chile y después me apareció una, un, unos problemas físicos que me fueron empeorando la salud, después tuve una, unas hijas <coughs> y, y mi hija también apareció con los mismos misma trastorno que yo tenía y, y eso me, me generó una <coughs> un, un una desorientación grandiosa y muy, y, y muy profunda que me, que me generó una, una energía que no sé de dónde me salió para, para hacer lo que, lo que estoy haciendo ahora. Cuando las personas cercanas a ti, Benedict, se dieron cuenta que tenías esta enfermedad, empezó una mutación, una transformación también en tu cuerpo, probablemente a tu alrededor, pensaron que esta discapacidad te iba a inmovilizar. Sin embargo, sin ninguna duda, esto se transformó en una fortaleza. ¿Cómo lo viviste? Como la enfermedad provoca movimientos anormales, en esa época se asociaba mucho con un, un trastorno mental. Entonces decía, pobrecita, está esta, esta enferma esta, esta mujer. Cuando después apareció mi hija también fue, fue, fue una, una preocupación mayor de la, por el desconocimiento de la sociedad y de, de, los, de los amigos de, de lo que significaba esta enfermedad y empezar a demostrar que, que no estábamos enfermos mentales es que éramos capaces de, de asumirnos y de seguir viviendo a pesar de, de este cuerpo que, que no, no, no nos acompañaba y además que provocaba mucha incomodidad al, al, al entorno porque no, no se entendía lo que pasaba, que estos movimientos que salían de repente en un cuerpo totalmente torcido, y decía, ¿pero por qué? Entonces ahí empezó un poco la necesidad de hablar, de sacar voz. Yo, yo era una persona bastante tímida antes, así que tuve que sacar voz, la voz que no sé de dónde sale, pero salió de esta energía vital necesaria. Pedir ayuda y de, de buscar apoyo y, y, y fuerza en el entorno, sí. Y lo más importante finalmente, lo, lo que yo he descubierto, lo, lo más importante es pedir ayuda y formar redes. Las redes de apoyo es lo más maravilloso finalmente y además ahora con, con la edad que uno tiene, yo ya tengo mis mi, mi 60 años bien pasado entonces como que la, las limitaciones van aumentando y uno más, más, más que nunca necesita uh, un grupo de personas con la cual podemos trabajar eh, y, y, comp y compartir la, las energías porque solo ya no, no, no, no podemos... ¿no? que vas a hacer tantas cosas que solo no se puede y lo más importante el, el sentir la cercanía de la comuna por ejemplo sobre todo mi rol de cuidador porque además de tener la enfermedad te, tenía una hija con la enfermedad con un, un grado mayor de enfermedad y discapacidad ya que estaba, estaba sentada en silla de ruedas entonces la comuna sería fantástico, hubiera un centro diurno de, de, de rehabilitación o de, o de acogida, un, un, auto, un auto especializado que pudiera venir a buscar a la casa para, para aliviar, aliviar dar un poco a la cuidadora que, que, era, que éramos nosotros la familia, y, y, apoyar, y un apoyo de, de, en la educación también de, de, de la, la persona con discapacidad. Ojalá que la comuna pudiera ofrecer este servicio como como de apoyo a, la, a los cuidadores y a, a las la mismas niñas, sobre todo a los niños con discapacidad, y a los adultos, ofrecerle talleres, y, y sobre todo, uh, ¿cómo se llama, un grupo de grupo de, de conversatorios, grupo de apoyo, um, y, y un transporte público que sea accesible, eso, uh -huh. veredas accesibles para la ciudad ruedas veredas ser seguras, uh, unas calles uh, en buen estado, Eso es una, una suerte para Chile, ese soñar juntos, que de repente cuesta mucho también soñar. O sea, yo decía, ¿qué, qué, qué, qué podríamos soñar? Sobre pensar primero la visibilidad de la discapacidad, que esté, que esté mencionada la discapacidad en la, en la carta magna una políticas públicas que sean orientadas, políticas públicas de educación, de cultura, de transporte, de, de salud, que sea pensada hacia la discapacidad. Y por ejemplo, la, yo siempre pienso que falta mucho en Chile. El apoyo de, de la cultura en la discapacidad, por ejemplo, un apoyo, una, una rebaja en las entradas, en los museos, que haya accesibilidad en los museos, que haya eh, centros no sé, eh, centro culturales más eh, en, en, a nivel de todo Chile, en todas las comunas, con accesibilidad a la discapacidad. Por ejemplo, rebaja en, en los transportes públicos, que hay, primero, que haya un buen transporte y, y segundo, que, que sea con alguna rebaja financiera. Para, para favorecer la, que las personas no se queden encerradas en su casa y, que, que, y favorecer así las redes de apoyo. La naturaleza ha sido un elemento fundamental para, para mi sanación, o sea, para mi vida cotidiana, estar en contacto con la naturaleza, con los árboles, con, la, con las plantas, con los animales. Entonces, que, que, la, que, la, que la naturaleza sea un derecho, o sea, que sea un derecho en la Constitución, que, que tengo un derecho a vida, que, que, no, que no matemos más árboles que no, que no botemos más, árboles nativos de Chile, que cuesta tanto saber crecer. Por eso vine a vivirme a, a un sector más, más, más rural, para, para poder tener una vida más tranquila y más, porque por el sistema nervioso, me, hecho, me, me ha hecho así como una, una, ha sido mi elemento más sanador. Así que yo, yo lo que yo, yo espero para Chile que, que todos tengamos acceso a la naturaleza, de alguna forma. No, sí, es maravilloso lo, lo que la educación ambiental hace con los niños chicos, lo, los niños de jardines infantiles, ellos son los más abiertos y los más receptivos a, a, esta, a esta sensibilidad y a, y a este cuidado ambiental. Porque la educación ambiental en los colegios es fundamental. ¿sí? De ahí empezamos, porque cuesta mucho al adulto mayor de ahora hacer cambiar la mentalidad, de hacer reciclaje, de separar la basura, Está, está metido en el, en el inconsciente colectivo que cuesta mucho cambiar ese inconsciente. Así que tenemos que empezar a cambiar los niños para, para, que, para, que, el mundo cambie, para que el mundo cambie definitivamente. Porque vamos si no, a un, a un holocausto o a una muerte de todos nosotros. Nos, nos estamos matando nosotros mismos. Es, es, es, no sé cómo tenemos esa capacidad de autodestrucción. Te agradezco muchísimo el espacio que nos ha brindado, el tiempo que nos ha brindado para que muchas personas puedan escucharte y que sepan también lo importante que es todos estos temas que acabas de mencionar, que pusiste en el tapete y que podamos continuar adelante con este ciclo de entrevistas. Nada más que agradecerte y preguntarte si tienes algo más que mencionarnos, algún consejo o algo que nos quieras decir. Estoy muy agradecido por tener este espacio de soñar, de, de pensar en el futuro, que es ese espacio que nos hacía falta, que 20, 20 años atrás era imposible soñarlo en Chile, así que Estoy muy agradecida, Carolina, y muy, muy feliz de haberte conocido. Uh, ha sido una mujer muy importante en mi vida también, así que me has dado mucha energía al, al, al ver tu, tu proceso y, tu, y tu, tu camino de vida. Muchas gracias, Carolina. No, Encantada, y por supuesto, seguir trabajando juntas es lo importante. Como tú mencionaste, el trabajo comunitario es sumamente relevante, es así como lo queremos hacer también acá. Eh, y no lo digo porque te esté realizando esta entrevista sino que trabajamos en conjunto con la Universidad Abierta de Recoleta con el municipio de Recoleta con el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados y esto se hace con todos todas y todes así que muchas gracias Benedict por tu tiempo y bueno, a continuar adelante entonces en todos estos temas que son tan relevantes para nosotros. Gracias, muchas gracias y que un buen día. Las y los invitamos a que revisen constantemente uar.cl y también nuestros canales de redes sociales.